Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección para el día de hoy, la número 24. No percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es, pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. La idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad de la que estás acostumbrado a usar. Te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las cinco sesiones de práctica que se deben llevar a cabo hoy, que un mayor número superficialmente. Se recomiendan dos minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. Las sesiones de práctica se deben comenzar repitiendo la idea de hoy, a lo que debe seguir una búsqueda mental con los ojos cerrados de aquellas situaciones en tu vida que aún no estén resueltas y que actualmente te estén causando desasosiego. Debes hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que deseas. Te darás cuenta muy pronto de que tienes varios objetivos en mente como parte del resultado que deseas y también de que esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y de que con frecuencia son conflictivos. Al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te ocurra y luego enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. El modelo que se debe seguir en cada caso debe ser más o menos así. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con, es que, y que, tal cosa sucediese, y así sucesivamente. Trata de abarcar tantos diferentes desenlaces o resultados como honestamente se te ocurran, aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación o lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella. Si haces estos ejercicios correctamente, te darás cuenta de inmediato de que estás exigiendo de cada situación un gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella. Te percatarás, asimismo, de que muchos de tus objetivos son contradictorios, que no tienes un resultado concreto en mente, y que no puedes por menos que experimentar desilusión con respecto a algunos de tus objetivos, independientemente de cómo se resuelva finalmente la situación. Después de pasar revista a tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación aún sin resolver que cruce tu mente, di para tus adentros. No percibo lo que más me conviene en esta situación, y pasa a la siguiente, y David dice, en la lectura del texto, en el capítulo 4, sección 2, el ego y la falsa autonomía, se nos recuerda que el propósito de hacer estos ejercicios en este curso, es en última instancia, llegar a darnos cuenta de que, toda percepción, es innecesaria. Que la verdad o el Espíritu o el conocimiento o el recordar a Dios es al final de lo que todo esto trata. De manera que nuestras lecciones del libro de ejercicios continúan con el entrenamiento mental, con el trabajo del Espíritu Santo de convencer, dejando que el Espíritu Santo... Lleve a cabo la función que le es dada al Espíritu Santo. Mostrarle a la mente que la percepción no es nada. Y abrir la mente al todo del Espíritu, del amor divino. Ahora bien, en este mundo parece que los seres humanos están orientados a metas. Existen las metas y las ambiciones. Y la lección de hoy es un paso hacia comprender que todas esas metas del Ego, todas estas metas relacionadas con formas y apariencias, todas esas metas relacionadas con resultados y preferencias, no tienen nada que ver con la realidad y no pueden sostenerse en la luz del perdón. La lección empieza con una declaración asombrosa, Jesús empieza su lección con, no te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presenta ante ti del desenlace, resultado, que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. En ninguna de las situaciones. Y eso es porque el resultado de la felicidad no es un resultado específico en la forma. ¿Nunca hay un resultado específico en la forma que te haga feliz? Nunca. Ni siquiera uno. En la sección del texto, Más allá de todo ídolo, Jesús dice que tu voluntad es universal y no puede estar satisfecha con ninguna clase de forma. La felicidad es la voluntad de Dios. La felicidad es abstracta. Es por eso que no te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. Desenlace. Desenlázate de la mente, dice el Ego. Desenlázate de la mente, vete a la forma. Busca que la forma sea de una manera particular, dice el Ego. Eso es lo que son los desenlaces. Primero tienes que proyectar una identidad fuera de la mente, en la personalidad o en el cuerpo. En situaciones acontecimientos, circunstancias, ninguno de ellos real, nunca. No hay un desenlace que te haría feliz. También es interesante que con todo este enfoque en resultados, en la forma y metas en la forma, logros en la forma que en este mundo, hay una palabra que parece necesaria como medio para estos resultados y es la palabra ingresos. ¿Cuáles son tus ingresos? Se pregunta en muchos formularios para solicitar empleo o en los formularios para solicitar un crédito o cosas de este mundo. ¿Cuáles son tus ingresos? La lección de hoy es el principio de empezar a ver que todos los desenlaces resultados en la forma y todos los ingresos en la forma son generados en un mundo de contrarios y conflictos que no tienen ningún sentido en lo absoluto. ¿Y qué pasa con el comportamiento? ¿Qué motiva el comportamiento? ¿Las acciones del cuerpo? Jesús nos dice en esta lección, lo que haces está determinado por tu percepción de la situación que se trate, y esa percepción es errónea. De manera que podríamos decir que si tienes una percepción de la mente errada, que siempre un comportamiento equivocado resultará o fluirá de una percepción de la mente errada porque son lo mismo. Recuerda, los pensamientos e imágenes, las formas de pensamiento y las imágenes son todas lo mismo. Todo es mente. Todo es mente. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No hay nada fuera de la mente. Así que, no lo puedes determinar en términos de acciones y comportamientos. Lo que haces se origina en lo que piensas. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación. Y él nos dice con toda claridad, aquí, en la lección 24, que esa percepción es errónea. ¿Qué quiere él decir con eso? Él solo está diciendo que la percepción fragmentada del tiempo lineal es errónea. Él no está señalando a nadie con el dedo, ni a países, ni a situaciones diferentes. No está individualizando nada. Él está diciendo que la percepción es errónea. Está diciendo que la percepción fragmentada y distorsionada es una fantasía, es ficción, es irreal. No tiene espíritu. Porque Dios no creó el tiempo lineal ni los objetivos específicos, esto no es el panteísmo la creencia en que Dios reside en los objetos. Este es el principio de mirar cómo funciona la percepción y de recordar que no tienes ninguna necesidad de esta manera distorsionada de pensar, de esta manera distorsionada de percibir. La única meta que realmente tenemos en cualquier situación percibida correctamente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 Este es un paso hacia abrir la mente para que pueda empezar el aprendizaje. Es un paso hacia ver realmente que hay necesidad de otra manera. Una necesidad fundamental. No una necesidad de otra acción ni otra forma. No una necesidad de que cambie el mundo ni de que las cosas del mundo sean mejor no una necesidad de mejores denominados resultados en la forma, resultados específicos, sino de hecho, la necesidad de otra manera de ver el mundo. Una percepción de la mente correcta, inspirada por el pensamiento alineado con Dios, pensamiento con espíritu, Él pide sinceridad. Él dice, Los ejercicios de hoy requieren mucha más honestidad de la que estás acostumbrado a usar. Mucha más honestidad. Lo que en realidad está diciendo ahí solo es, observa tu mente, observa estas metas surgir, estas metas del ego, estas metas conflictivas del ego para cada situación que surge en tu mente. A lo mejor estás pensando en un lugar ideal para vivir en este mundo, o en la pareja ideal con quien vivir. O a lo mejor estás pensando en la cantidad ideal de dinero con la cual estarías cómodo teniendo en tu cuenta bancaria o en el número ideal de inversiones, con el que podrías estar contento y satisfecho. Esos son pensamientos tontos, porque implican metas tontas, siempre metas del ego sobre la supervivencia. Buscar el amor interpersonal, buscar situaciones, gente, lugares, acontecimientos, que van a responder a la pregunta, Voy a ser feliz cuando el mundo tenga este aspecto, mi vida personal tenga determinado aspecto, todas estas metas. Él dice que puedes generalizar esto. Tú puedes buscar en tu mente situaciones pendientes de resolver que te atemorizan o preocupan y puedes simplemente darte cuenta, sencillamente darte cuenta de que en todas ellas, tienes un cierto número de metas en la mente que forman parte del resultado deseado. Y él también dice, date cuenta que estas metas se encuentran en diferentes niveles y a menudo están en conflicto. Puedes tener metas políticas, metas para tu país, metas para los políticos, metas para el medio ambiente, metas de negocios, metas interpersonales, metas psíquicas. Tal vez tienes ciertas capacidades psíquicas que quieres desarrollar y ciertas experiencias psíquicas que crees no ser ahora que quieres en el futuro. Tienes estas metas. Solo permite que se generalice Piensa en las oportunidades de negocio que has estado considerando y pruébalas con la lección de hoy. En relación con esta oportunidad de negocio, lo que me gustaría que ocurriese es este resultado y aquel resultado, vender algo, ganar algún dinero. Piensa en ello en términos de relaciones también una relación no resuelta que tengas. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con... Pon ahí el nombre de una persona. Si parece que tienes una relación sin resolver y luego di... Me gustaría que ocurriese esto y aquello. Mira esos resultados, esas metas. Esas metas que tienes para estas relaciones. Crees que son metas realistas, pero estas metas están en el futuro y son generadas por el ego. Son metas del concepto del yo. Y sabes, él está diciendo que abras tu mente a esto, que intentes cubrir tantas clases diferentes de resultados como se te puedan ocurrir sinceramente Incluso si algunos de ellos no parecen tener relación directa con la situación, ni ser inherentes en ella en lo absoluto. Solo date cuenta de que tu mente empieza a revolotear. Tiene un montón de metas. Muchas metas sobre cómo debería funcionar el mundo. Muchas metas sobre qué resultados en el mundo le darían sentido a tu vida como si tú necesitaras que el mundo funcionara de cierta manera para tener una vida valiosa y con sentido. Y en contraste con esto, Jesús siempre nos recuerda que tu valía es establecida por Dios. Nada de lo que pienses o hagas o digas o fabriques puede establecer tu valía. La valía vino, la valía viene en la creación, viene del amor, del Espíritu, no del mundo de las imágenes. Y eso está al revés. Está cabeza abajo el creer que tu valía se establece por cuánto dinero ganas, por lo bello que se ve tu cuerpo, lo delgado que estás tu belleza, por tu profesión, por tus relaciones interpersonales, por tu historia, si fuiste buena madre o buen padre, buen hijo o hija, buen vecino. Ninguna de estas cosas determinan la valía. Ninguna de esas cosas determina el verdadero significado. Así que, repito, utilizamos la lección de hoy y la aplicamos de una manera muy específica a todos los pensamientos y sentimientos y resultados y expectativas y exigencias que surjan hoy. Obsérvalos surgir y di no percibo lo que más me conviene en esta situación. No percibo lo que más me conviene.